Todo el tiempo, tú, tú me eso no le acuerdo nada, yo mandé los aparatos para acá y venía a arreglar todo de, de un pronto, porque es un pedacito de calle, es un tramo.